No sé cómo lo ves, la... aunque no es verdad, no no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es es no es aunque es no en pedo? ¿Qué pedo? Oye, One. Oh. Mi gente venga y llegue a la cumbia con esta bocina que retumba Que la noche dura y que nos asegura Que la cura no llegará por acá Mi gente venga y llegue a la cumbia con esta bocina que retumba que la noche dura es quien nos asegura que la cura no llegará por acá Saca la pinche chora que llegó la hora el corazón latiendo a mil por hora Esto lo hacemos de Cora Pa' toda la raza ya sabes que cansa Puro vato que retoma la pinche bocina Con lírica que sacamos de la esquina con cero doctrina Saca la poncha me vale verga que se enoje vecina Tirando el estilo que te alucina Baila la lambia morena, usted ya sabe que está bien buena, con estas curvas usted me envenena, el vaso nos soltaron la pinche cadena, puro loco en la escena y vente a bailar este cumbión, bien mamalón, con todo el bandón en el cantón, ya sabes la raza que pedo con nosotros, sobre ya quitarle los pinches cocos, puro flow pesado de mi bello veracruz, ya sabe que pedo 765 la pinche tú, andamos volando a la velocidad. De la luz, así que cuidado No te metas con José ni con Jesús No se me con la clava a la hora de rapear Saco versos para mala variar Traigo puro rapper chido para variar el ron esta noche la chida Saca el piso que tan solo hay una vida Ando prendido junto con los de mi movida Ya sabe que rollo me junto con banda guida La morra que quiera la saco a bailar Y la que no quiera se puede largar La París Alemania nadie oh. nos va a marcar Nosotros venimos moviendo cabeza por todos los sí. Santa Mx aquí viene a tumbar Sabe que mejor vamos a rolar venga yeah. Se y llegue a la cumbia con esta botina que retumba que la noche es dura, es quien nos asegura Que la cura no llegará por acá Mi gente venga y llegue la la cumbia Con esta bocina que retumba Que la noche es dura, es quien nos asegura Que la cura no llegará por acá Va a empezar a bailar, estos pasos bien cabrones No hace falta que vengas, bien vestido y con tacones No estamos para juzgar A para quien venga a este quien, ambiente Todos somos bienvenidos, véngase pa' acá mi gente A bailar de atirar, la tristeza controlada a mover bien felices con esta rola enguilado Bienvenido sea llegue sin que haya sido invitado No juzgamos al que llegue La Santa que está cantando un rolón para mi barrio Que tira por la banqueta pa' que vean como es la mexi. Y la gente siempre se fleta aunque el besi no le caiga bien por esta chida rola la tendrá que convencer Y se pegará a la bola Morenita saleroso vos color de noche oscura Bailemos toda la noche aunque nos persiga la cura Morenita chaparrita güera alto delgadita Mueve rico esas caderas bailando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 Siente El rey Miguel Recoy, oye, oye, sánteme X, JDH, de H, J de Pachi, H,